Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. El día de hoy traemos una entrega más de Vamos a Ilustrar. En esta ocasión veremos el proceso de creación de una ilustración que le hice a una amiga llamada Andrea, que yo le digo Grace, ella es gamer, eh, una vez me retó a jugar y pues entonces aparte de eso salió una pregunta que es ganarle a la luna ella podrá, entonces con esa idea desarrollamos esta linda ilustración, espero les guste y pues nada disfruten el video, vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Luna o Lunan. Y hoy hablaremos de... Fases de la Luna. Comenzamos haciendo un boceto con líneas rápidas y sueltas. Luego lo pulimos buscando la mejor pose que queramos darle al personaje. Después hacemos una limpieza y allí arreglamos la anatomía y le metemos detalles que ayudan a darle fuerza a la ilustración. Después aplicamos color, luces y sombras. En este caso es una amiga que es gamer. Y coloco detalles que la identifican. Ya teniendo el personaje protegido protagonista definido terminamos de desarrollar la idea y como va a competir contra mí decidí que las fases de la luna eran la mejor opción para complementar la ilustración ella va a competir contra la luna llena que sale de un cráter al final integramos todos los elementos le metemos texturas y efectos la firmamos y con esto concluimos ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Déjenos en los comentarios su opinión. Esperamos de corazón que les haya gustado y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, los invito. Eh, actualmente estamos en Instagram, Facebook, Twitter y todo lo demás. Entonces, nos esperamos. Estamos subiendo contenido constantemente. Les mandamos un fuerte abrazo. Saludos. ¡Chao!